Thank you. Aguantenme un poquito, vamos a conectar el Facebook también para que nos arranquemos con las noticias en los dos canales. A ver, ahí está. Ahí está. Oh, a ver, más acercamiento. Bueno, estamos también ya en Facebook. Ok, ¿qué tal, amigos? Buenos días para los que lo sean, para los que no, como siempre, les mandamos un abrazo solidario. A ver. Ahí está. Bueno, fíjense que las cosas siguen difíciles todavía por allá en México, en Guanajuato, ahorita está la noticia. Se despacharon otra familia completa, eh, seis, se despacharon seis de una familia y quedaron otro montón de gente, eh, pues lesionados probablemente también algunos dicen que se van a se van a ir de este mundo de los que quedaron lesionados eh, fue una acción cobarde un grupo eh, de gente de la maña llegó a una fiesta infantil a una fiesta donde se celebraba un evento de niños a una fiesta infantil llegaron y arrasaron con todos los que había eh, la mayoría de los que quedaron sin vida eran mujeres y niños, la mayoría. Y la situación aquí es, mientras no hay material, mientras no hay contenido gráfico que se vea realmente eh, qué fue lo que sucedió, las noticias dejan de ser impactantes, dejan de ser eh, noticias fuertes y dejan de causar indignación eso es lo que les digo que es la estrategia que maneja el gobierno censuran el contenido censuran el material no porque a ellos les interese que vayas a tener un trauma psicológico por ver las fotos de cómo quedaron las personas sino que porque ellos saben que si no se miran las fotos de los niños ahí tirados cómo están este todos abiertos y de cómo quedaron las familias ahí entre las mesas eh, de alguna manera el gobierno sale ganando porque no hay impacto directo sobre esa nota. Y esto es algo que la gente, de alguna manera, eh, manifiesta menos interés en la noticia. Inclusive muchos no se han enterado todavía. ¿Por qué? Porque no hay material gráfico, no hay ese impacto de compartir. Si la gente comparte la nota cuando son fotos, ah, cabrón, qué feo quedaron! Yo les he comentado anteriormente, ¿sí? ese material gráfico feo se publica no por morbo, sino porque es la única forma en que la gente puede entender lo grave que están las cosas, lo grave que se está viviendo el infierno, que se está viviendo en todo México. El estado de Guanajuato, precisamente la nota que acabo de escribir yo para Breivar, el estado de Guanajuato eh, de momento es el estado donde más elementos policíacos o de seguridad han visitado el otro mundo en este año. Pero es el tercer año consecutivo desde que llegó López Obrador a la presidencia, el estado de Guanajuato ha estado abandonado por completo del nivel federal. A veces resulta hasta molesto que los fanáticos del CACAS, los seguidores de López Obrador se ponen en contra de uno porque hablas la verdad de lo que pasa en otros estados y luego salen a decir, ay, es que Obrador no gobierna en el estado de Guanajuato, es que a poco no hay gobernador, es que a poco no hay presidentes municipales. Bueno, pues la lógica es la misma. ¿Qué acaso no había gobernador en Michoacán cuando gobernaba, cuando estaba Calderón de presidente? La mayoría de las cosas que acusan a Calderón fue por lo que hizo en Michoacán, donde supuestamente le declaró la guerra a los grupos de la maña. Calderón en Michoacán, vamos a aplicar en la misma que aplican los fanáticos del Cacas. O sea, en Michoacán no había gobernador. En Michoacán. ¿No había presidentes municipales? Claro que lo sabía. ¿Y saben qué? ¿Recuerdan quién era el gobernador de Michoacán cuando Calderón tuvo que mandar los militares a ponerle un alto a la maña? ¿Sí recuerdan quién era el gobernador? A ver, ¿algún atrevido que me diga quién era el gobernador de Michoacán por acá en Facebook, Cerrajería René Vargas, buenas tardes, Argy, saludos para ti. Trejo, gracias, copiado Trejo. Dice, Fernando Hernández, buenos días, bendiciones, saludos, gracias también por acá. Copándaro Galeana, ¿cómo estás, bro? Letras mayúsculas, Copándaro, por favor. Dice, aquí al pendiente, ayer me lo perdí, por ahí luego lo publicamos, Giovanni, en... en repetición, todos los videos, todos los videos yo creo que los vamos a tener que resubir otra vez para que lo vuelvan a ver porque los algoritmos cada vez están más complicados pero bueno, ahorita no vamos a hablar de los algoritmos estamos preguntando si alguien recuerda quién era el gobernador de Michoacán quién era el gobernador de Michoacán cuando Calderón se declaró en contra de la maña la supuesta guerra que declaró Calderón Antonio Salazar, dice Godoy. Dice Pablo Maldonado, no era gobernador Fausto Vallejo. No, Fausto Vallejo era ahora apenas con las autodefensas, 2013. Dice Ramón Ríos, Fausto Vallejo y creo Jesús Reina. No, Ramón Ríos, no era Fausto Vallejo. Fausto Vallejo era gobernador en tiempo de Peña Nieto. Fausto Vallejo fue gobernador en tiempo de Peña Nieto. Yo estoy preguntando quién era el gobernador de Michoacán cuando Calderón le declaró la guerra a la maña y que dicen. Ahora que pasan las cosas, luego, luego le echan la culpa a los gobernadores. Esto que pasó en Guanajuato, los fanáticos de CACA ya están ahorita haciendo sus cuentas. Para salir a comentar por todos lados que no es culpa de López Obrador. Estas masacres de niños, niños en una fiesta infantil. No hay nada más aberrante que gente cobarde, perjudicando inocentes. Lionel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel. Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel. Y déjenme decirles, durante el tiempo que Lionel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel eran gobernadores, eran de los gobernadores que más dinero le inyectaban a López Obrador para sus campañas. Hay un detalle que nadie debe pasar por alto. Hay un detalle que debemos recordarle a los fanáticos del CACAS cada vez que salgan a comentar tonterías. Hay que recordarles que Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy del dinero del Estado de Michoacán, del dinero que se robaban del Estado de Michoacán, se lo inyectaban a López Obrador para que López Obrador anduviera por todo el país promoviendo su eterna campaña hay bastantes puntos de donde agarrar a López Obrador de todas las tranzas que hizo mientras anduvo en campaña no crean que López Obrador se mantenía del dinero que el INE le daba o aportaciones de gente como ellos dicen que la gente le aportaba pues sí, si podemos llamar gente al Mayo Zambada, si podemos llamar gente a los Zetas, si podemos llamar gente a la gente del Golfo, si podemos llamar gente a los corruptos del PRI, a los corruptos del PAN que se fueron a Morena, a los del PRD, si les podemos llamar gente, entonces pudiéramos decir que sí es verdad. A López Obrador lo patrocinó la gente, la gente de la maña. Hay audios, material, hay bastantes elementos que vinculan a López Obrador con conexiones del narco. Cada vez que recuerdan lo que pasaba en Michoacán, dicen que es culpa de Calderón. Bueno, que no había gobernadores en ese tiempo. Si ¿Sí recuerdan ustedes cómo terminó, de ahí viene la historia de Godoy. ¿Cómo terminó esta relación de Godoy? con los mañosos A ver, hagan memoria. Ah, por acá está la abogada. Saludos, abogada preciosa. Qué hermosa está la abogada. Saludos, abogada. La abogada sabe del tema, sabe, sabe del tema. A ver, alguien que me recuerde cómo terminó la relación de Godoy con la Maña mientras fue gobernador de Michoacán. Ahora que señalan tanto a López Obrador y a Calderón. Saludos Ramsés. Dice Isaac Morales, saludos, comando, que tenga buen día. Ya andamos al 100. Gracias, bendito Dios, mi padre Jehová, que no me deja atrás. Saludos, a Fernando. Por ahí vamos a andar pronto allá por el norte, California. Fernando, y vamos a pasar a saludarte. Gracias también. Cipriano, Sniper, Melenoruña, compa Javi. Estoy esperando la respuesta: que me digan cómo terminó la relación de Godoy con La Maña durante el tiempo que Calderón fue presidente. dice Juan Alarcón, lo publicaban en las mantas por vendido, más allá, fue algo más grave, dice Nayper señor Isabel, bendiciones para usted, y para toda su apreciable familia, a ver, nadie todavía, hay que hacer esto interactivo, Paniqui, saludos, saludos Paniqui, Víctor García, saludos, bendiciones para usted y todo el equipo, desde Nuevo León, saludos a la gente de Nuevo León, Anda un meme por ahí que dice que llegó una persona con un con un garrafón de agua. Llegó una persona con un garrafón de agua a Nuevo León y decían que era. ¿Quién? Este. El dios de los mares. ¿Cómo se llama? De la mitología griega. <ríe> ah, cómo le cargan carreta al, a los neoleoneses con lo del. con lo del agua, ¿a poco sí? a ver quién es por acá, Víctor García, ¿a poco sí es cierto Víctor García, que no hay, que no hay agua en Nuevo León, nadie sabe qué pasó, con lo de Godoy, dice México, voy a saludos a todos comandantes, saludos a todos los presentes, desde Zitácuaro, Dice Trejo, cuando toparon a la tuta... ¡No! Eso de la tuta fue después. ¡No! Fue después lo de la tuta. No, lo de la tuta fue después, Trejo. Estamos hablando de cuando Godoy y Batel eran gobernadores. Dice José Luis García, Tlaloc, dios de la lluvia. ¡No! Un, un dios de la mitología griega es el que le está cargando a los... a los neoloneses. Este... ¡Ah, que sale la película de los Avengers, hombre! Es un superhéroe de los Avengers, pero también es un dios de la mitología griega del mar. Creo yo tengo un sniper, un, un comandante con esa clave. ¿No, era? No, Perseo no. Aquaman. No, güey, Aquaman. Aquaman no es de... Aquaman no es de los Avengers. Poseidón el poseidón, el papá de papá de Thor ¿cómo se llama el papá de Thor? sí, el papá de Thor bueno, total que nadie pudo contestar la pregunta el papá de Thor es Zeus Zeus, ¿ah? ¿eh? Odín oh, sí no, Odines, bueno. He visto las películas de Avengers, pero Zeus tendría que ser, ¿no? Ok, bueno. Ahí les va. La relación de Lionel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, que tenía Michoacán convertido en un río de color púrpura, terminó con... El famoso Michoacanazo, abogada, vos cree que no se acuerde, abogada, si usted representó a varios casos del Michoacanazo. La abogada representó varios casos del Michoacanazo, ¿no se acuerda? Pues bueno. La relación de Lionel Godoy, López Obrador y Lázaro Cárdenas Batel, el PRD de Michoacán, que tanto critican los fanáticos del Cacas, acusando a Calderón de haber lanzado el ejército contra el pueblo. Terminó con una investigación donde todos los, los presidentes municipales de Michoacán. Todos los presidentes municipales de Michoacán, del PRD, del PRI, del partido que fueran, estaban conectados con Azario Moreno. Con los Zetas, con Quique Plancarte. El actual presidente municipal de Apaxingán. El actual presidente municipal de Apaxingán, que creo que se religió, no? A ver, por ahí los que son de Apaxingán, ¿cómo se llama el actual presidente municipal de Apaxingán? Creo que es la primera vez en Facebook que se mira, en, en video que se mira las cicatrices que tengo. ¿eh? Hasta ahorita estoy viendo que es la primera vez que se miran mis cicatrices. Muchos no sabían que tengo otras cicatrices. Dice Saro, creo que el papá de Thor se llama Odín. Ok, Saro. Sí, yo pensé que era, yo pensé que era Zeus. Yo pensé que era Zeus. No soy muy seguidor de, de los Avengers, pero sí me gustó la película de la última película donde sale Thanos. Dice Javi Sargi, cuando Calderón declaró la guerra, a la maña lo hizo porque la delincuencia estaba hasta el tope o cumplió órdenes. Calderón declaró la guerra para tener un pretexto de dónde meter billete. Lo mismo que hace López Obrador, hombre, que hace construcciones y que supuestamente está depurando la corrupción, pero para robarse el dinero él. Fue similar a lo que hizo Calderón. Calderón sabía que en los gastos de movimientos militares podrían meter dinero a esos cargos. Por ejemplo, nos mandaban... Bueno, cuando me mandaron a mí a, a, a Sonora, cuando me mandaron a Hermosillo Sonora, nos mandaban, por ejemplo, con un presupuesto, a mí me daban dos pesos para los gastos de inteligencia en Sonora. A mí me daban dos pesos para ir de inteligencia a Sonora. Y el, el capitán metía gastos hasta por diez mil pesos. ¿Me explico? Esto es algo de lo que la gente que hemos estado en la milicia o que fuimos de inteligencia militar o de la sección no comentan. La sección a la que yo estaba asignado tenía un presupuesto de un pesos. Fíjense. Un pesos. De los cuales a mí me daban 2,500 pesos. De un pesos. A mí me daban dos mil quinientos pesos, pero. El oficial al que yo le rendía cuentas, metía gastos a mi nombre hasta por diez mil pesos. Que era lo que yo tenía asignado para trabajar, diez mil pesos, pero a mí nomás me llegaban dos mil quinientos. ¿Qué haces? ¿Qué investigación puedes hacer con dos mil quinientos pesos? Así le batallábamos en inteligencia nacional. O sea, la única ventaja de ser de inteligencia militar era que eras libre, que podías andar por donde quisieras y te podías divertir un poquito más que los que están sujetos a estar dentro del cuartel, dentro de una unidad, los que pertenecen a la tropa o alguna de las clases de las armas. Nosotros en inteligencia, de alguna manera, teníamos más libertad. Por eso muchos se metían en inteligencia. Cuando había vacantes había elementos que estaban pendientes. Bueno, para acabar pronto les vuelvo a repetir. Había un presupuesto de 1,200,000 pesos para investigaciones de inteligencia. A mí me daban 2.500 pesos. Aparte de mi de mi raya. Dos pesos. Pero metían gastos hasta por diez mil pesos. A nombre mío. ¿Me entienden? ¿Dónde paraban los siete que faltaban? ¿Saben qué pasaba con los 7,500 que faltaban? Iban a dar a bolsa de los oficiales, de los jefes. O sea, imagínense ustedes, 7,500 pesos por elemento y éramos algunos 27, 28 elementos de inteligencia que andábamos en esa operación. Como 140,000 pesos fácil, se echaba a la bolsa el superior de nosotros dentro de la milicia sin hacer nada luego nos pasaba algo levantaban un compañero como lo que le pasó al al este al, al conejo había un, había un sargento que le decían el conejo cuando desapareció el conejo cuando lo desaparecieron a él salieron a decir que se había desertado pero en realidad lo desaparecieron y nunca lo encontraron ¿eh? hasta el momento nunca lo ha encontrado la familia no saben qué pasó con él, iba para Morelia cuando lo levantaron elemento de inteligencia de Michoacán otro compañero que después también falleció acá en Irapuato, en Guanajuato este, ese ya fue reciente hace como cuatro o cinco años también dijeron que porque andaba tomando que porque andaba en la calle de parranda y que no tenía nada que ver con las actividades de inteligencia que estaba haciendo pues entonces si andar en la calle uno metiéndose con los malandros no tiene que ver con la inteligencia pues no sé entonces cómo esperan que hagamos inteligencia pero bueno, esa es otra historia déjate cuento Dice Jorge Luis García, cuando el michoacanazo, el presidente de Buenavista, el doctor Osvaldo, que después también se lo echaron en Morelia, cuando salió de una reunión, en ese tiempo era diputado. Sí, el hermano de mi comandante Chavo Esquivel. Saludos al comandante Chavo Esquivel, donde quiera que se encuentre. Claro que sí. Dice José Rocha, José Luis Cruz Lucatero, presidente de Apaxingán. Ok, ¿sabían ustedes que el hermano de José Luis Cruz Lucatero, Toño Lucatero, Antonio Toño Cruz Lucatero, para los que no sabían, estaba conectado con los Zetas, en el PRD? Estos capítulos son importantes. Son importantes que entiendan ustedes por qué de aquí es donde se le puede comprobar a los fanáticos de Cacas que están bien güeyes, que no saben nada de historia todos los que salen a ladrar es que no le han encontrado nada a López Obrador, es que nunca vamos, no le han encontrado nada, entonces ¿para quién era el dinero que agarraba a los presidentes municipales del PRD en Michoacán de la mano del Golfo de Carlos Rosales, del Chango Méndez, de Nazario Moreno, de Quique Plancarte y de La Tuta. Era para pagar la campaña de López Obrador. Era para pagar las giras, los viajes. Que según hizo un recorrido López Obrador que recorrió todo el país. ¿Recuerdan? Por allá en el 2006, cuando, 2005, cuando andaba en campaña. 2004. En el 2004. Cuando andaba en campaña recorrió todo el país. Según él, el único candidato que se metía... A los pueblos más difíciles. ¿se ¿Sí recuerdan? ¿Por qué creen que lo hacía? ¿Cómo es que López Obrador se podía meter a pueblos controlados por Sinaloa, por el Golfo, por los Zetas? ¿Cómo se podía meter? ¿A huevo que Peña Nieto o Calderón o Fox? Bueno, Fox no, porque Fox no, no participó contra López Obrador. Fox participó contra... Este, Contemo Cárdenas, pues era porque tenía permiso de la maña. El general Acosta Chaparro también fue vinculado a reuniones donde recaudaban dinero para López Obrador en Durango. ¿Saben con quién? Si ¿Sí saben quién le inyectaba billete a las reuniones de López Obrador cuando era candidato en el 2004 ¿quién creen que le inyectaba el billete? hay documentos no me lo invento yo hay pruebas de generales militares investigados por corrupción con López Obrador ¿no saben quién era? Los hermanos Villa Pineda. ¿Quiénes eran los hermanos Villa Pineda o Pineda Villa, no? Déjenles digo el apellido completo. El es que se me confunde porque mi buen amigo Ramiro Villa Pineda lleva también los mismos apellidos. Pero déjenles digo, hermanos, no mal de buscarlo en internet y de volada salen. Pineda Villa, el apellido correcto es Pineda Villa y Ramiro era Villa Pineda nada que ver Ramiro con esta gente ¿Sí? ok ¿Sí saben quiénes eran los hermanos Pineda Villa los que le inyectaban billete a López Obrador no hay nadie de Guerrero por aquí o de Durango en ningún canal conectado ¿Alguien que conozca la historia? ¡Exacto, Lalo! ¡Layo! ¡Layo Gutiérrez! ¡El MP! ¡De la gente del borrado! ¡El MP de la gente del borrado! ¡De la línea de los Beltrán Leiva! ¡Conectados! Con ¿Con qué casa están conectados, a ver? ¿Con qué casa está conectado el borrado? Exacto, Paul Rodríguez. Paul Rodríguez le dio al clavo. Cuñados de los abarca. La hermana de los Pineda Villa, es precisamente, la mujer, del caso de los 43, donde se estaba llevando a cabo una fiesta, y que iban a ir los desmadrosos, a echarles a perder la fiesta, le hablaron a la maña, y los aplastaron, el caso iguala, Desde entonces, que sobra decir también, ¿eh? ¿Cuál era la razón de Calderón para tronarse a Beltrán Leiva? Fue importante también la conexión. Calderón se tronó a Beltrán Leiva porque sabía que de alguna manera también era un golpe fuerte para López Obrador porque los Beltrán le iba patrocinaban todo Guerrero. Díganme la gente de Guerrero si ¿sí es mentira que todos los presidentes municipales de Guerrero, los síndicos, todos los políticos de Guerrero conectados al PRD iban de la mano con López Obrador en las campañas. ¿No salía López Obrador de Guerrero? No salían, no salía López Obrador de Guerrero. Allá se la pasaba metido con ellos. Hay muchas fotos de los Abarca, pero. Seferino Torreblanca. El otro Aguirre. ¿Cómo se llamaba? Gobernador Aguirre. Rubén Aguirre, creo, ¿no? Amigazo de López Obrador también. Que llegó a gobernador de Guerrero de la mano de López Obrador. Mi gente, todos los que dicen que no hay pruebas de López Obrador con el narco, pues porque no las quieran ver. Hay más evidencia de que López Obrador ha sido patrocinado por el narco durante toda su vida que pruebas de que Calderón estaba conectado con lo que hacía Genaro García Luna. Y está bien que se chinguen a Calderón y que hagan lo que tenga que hacer el gobierno americano. Y sí, hay poca gente que recuerda que cuando Salgado Macedonio fue presidente municipal, acá Paul Rodríguez a lo mejor sí se acuerda, cuando Salgado Macedonio fue presidente municipal se la pasaba borracho, marihuano, echando desmadre. Hasta filmó una película con dinero del, del municipio. Hasta filmó una película con dinero del municipio, Salgado Macedonio, apoyado por el narco. Acapulco se convirtió en un hervidero de, de narcomenudistas o lo van a negar, es más una clara evidencia es por si no lo sabían la hija de Salgado Macedonio hasta el momento todavía conserva esa relación con los carteles de los Beltrán Leiva de aquel tiempo hasta el presente la gobernadora Evelyn, ¿no? la gobernadora de, de Guerrero ¿Hasta ahorita todavía conserva relaciones con los carteles con los que se enredó Salgado Macedonio cuando fue presidente municipal de Acapulco? Dice Colebris out y la serie del Chapo, ¿por qué beneficia la imagen de AMLO? Por Epigmenio Ibarra, por todos los güeyes de las televisoras a los que Obrador les está inyectando billete. ¿Sabían ustedes que López Obrador le regaló una gran cantidad de millones de pesos a Epigmenio Ibarra? ¿Sabían ustedes que López Obrador le ha dado todos los contratos importantes de la tecnología a Stalinas Pliego? ¿qué más pruebas quieren? pues claro que es para limpiar la imagen claro que es para que de alguna manera todo lo acomode Obrador le está metiendo un madralal de billetes a los fanáticos para tenerlos contentos redes sociales conexiones de cibernética todo, todo, todo esto a relación a lo que sucedió con la familia que se despacharon en Guanajuato ¿eh? una familia de Guanajuato si ¿Sí se escucha, aquí me está marcando el sonido A ver, un sniper que me cheque la seguridad del YouTube, por favor. Sonido, imagen. Melena. Ok, dámele cuatro entonces a Eliazar. Alberto Valencia, Eliazar y... Isaac Morales. Dámelos cuatro, cuatro nada más, ¿eh? Ah, pero Dice acá Alberto Valencia que sí es cierto. ok, a ver, deja checo, a déjenme checo yo la seguridad porque espérenme. Thank <laughs> you.